Hola mis amigos, ¿cómo están? Este video lo estoy grabando eh, seguido del video anterior, que del último video del canal. No me voy a enredar mucho con eso. Eh, lo que les quería mostrar, muchachos, eh, con respecto a Eric Ward. Hay gente que se ha preguntado, Emanuel, ¿pero qué pasa con Eric Ward? Eric Ward es una persona de prestigio, es una persona de renombre. ¿Usted cree que esta persona va a manchar? Su reputación estando en un esquema Ponzi que va a caer. No, no solamente es que va a, mantar, va a manchar su reputación en una empresa que, que está a punto de caer. Es que ya lo ha hecho previamente. Eh, de hecho, actualmente él es coach de Decentra. La antigua cifra que ustedes saben que cifra cayó, tuvo su propio token. Eh, en fin, eh, lo, lo que les quería mostrar muchachos para que vayamos directamente al grano es eh, en la página de Viva el Network Marketing que si usted es de Omega Pro probablemente ya conoce esta página, esta revista entonces estamos sacándolo según ustedes de una fuente fiable vean lo que dice Eric Ward aclara su posición sobre el apoyo a diversas compañías multinivel Ojo a esta palabra clave, diversas, diversas compañías multinivel, o sea que él no es exclusivo de Omega Pro, ya ha estado y actualmente está con varias compañías como coach. La carta abierta que él hace dice lo siguiente. He estado involucrado en la profesión del mercado en red o MLM en diversas capacitaciones, en diversas capacidades, perdón. Desde 1988 en 2009 comencé a brindar capacitación y soporte a los profesionales del multinivel de una manera genérica a través de mi empresa. Pronto se hizo evidente con infil de entregar todo el valor posible que necesitaba mantener una posición neutral. Vean esto. Se hizo evidente que necesitaba tener una posición neutral. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los motivos? Bueno, pues todas las empresas en las que él ha estado han caído y mucha gente ha querido echarle la culpa a él. Entonces aquí él está eh, básicamente escudándose. Neutral. Puede significar diferentes cosas para varias personas. Soy consciente de que prácticamente todos los instructores genéricos en años pasados han salido a su jubilación y han causado estragos en la industria. Palabra clave. Estragos en la industria. Por lo que las empresas y los líderes estaban comprensiblemente preocupados. Aquí yo ya había marcado esto previamente. Para mí, neutral significa que nunca estaré involucrado en una compañía como distribuidor, empleado, propietario o accionista. O sea... Yo no tengo que ver nada con esa mierda. Yo simplemente eh, cobro por dar charlas. Eso es todo. Él ni invierte en ninguna de estas empresas, ni es propietario, ni empleado, ni distribuidor, absolutamente nada. Él se escuda diciendo que eh, eh, simplemente es una persona que le pagan por dar charlas. Ese es un compromiso de por vida. Y lo que he y lo he Proporcionado por escrito y verbalmente a muchas empresas diferentes desde entonces. Los servicios que el equipo del Network Marketing Pro yo y yo brindamos a la profesión del mercadeo de red incluyen formación gratuita, productos de distribución, eventos genéricos, servicios corporativos. Formación gratuita ofrecida en línea. Más de 2.000 videos de entrenamientos gratis hasta la fecha ofrecidos en varias plataformas. GoPro gratuito con el podcast de Edit World con más de 1.1 millones de suscriptores. El contenido en línea gratuito. Productos de distribución. Eventos genéricos. Servicios corporativos. ¿Cuáles son los servicios? Ponencia magistral y formación en de evento en empresa, consultoría corporativa, estrategias de desarrollo y liderazgo, acuerdos de licencia para cursos de formación en línea. Los servicios corporativos son el motivo de esta carta. Como se mencionó anteriormente, brindamos servicios a docenas de empresas. Vean esto, docenas de empresas, no solamente Omega Pro diferentes en todo el mundo. Esas relaciones corporativas a veces son a corto plazo. A veces son a corto plazo. ¿Por qué? Porque les voy a decir una cosa. Ellos saben que son empresas que están a punto de morir. Esta carta es por eso. Cuando una compañía me pide que hable en su evento o tal vez que consulte con ellos en un proyecto en particular, en otras ocasiones son a largo plazo, donde una empresa invertirá en el desarrollo y la capacitación de su campo en general aprovechando una gama más amplia de nuestros servicios. De vez en cuando los distribuidores difuminarán la línea e implicarán que estamos involucrados en una posición de propiedad corporativa de campo. O sea que en algunas ocasiones lo van a utilizar a él como gancho para meterlo a estas plataformas. Si alguna vez utilizo un producto de la empresa, todo el mundo asume. Si alguna vez utilizo un producto de la empresa, todo el mundo asume que soy parte de ella. Si un miembro de mi familia se, in se involucra en una compañía, todos darán por cierto. Que de alguna manera estoy involucrado detrás de escena. Network Marketing Pro es un recurso para muchas compañías, pero no una parte real de ninguna de ellas. Personalmente utilizamos muchos productos y servicios diferentes proporcionados por la profesión, pero en ningún momento somos parte de esa empresa. Que quede muy claro... Que simplemente él está en Omega Pro, él está en Decentra, él está en cualquier compañía solo porque le pagan por dar sus charlas. Tenemos familiares involucrados en más de una docena de compañías de mercados en red, pero no contamos con vinculación en ninguna de ellas detrás de escena. Estamos orgullosos de los servicios que brindamos a las empresas como resultados. Muchos de ellos están experimentando un tremendo crecimiento e impulsos. Algunas compañías todavía nos usan de vez en cuando para eventos o proyectos específicos. Y recientemente incluso más de ellos están usando nuestros servicios para una experiencia de capacitación completa en su fuerza de distribución. Saben, al igual que nosotros, que la organización de campo es verdaderamente el mayor activo de cualquier compañía de Network Marketing y que al final la organización en esta área que esté mejor entrenada es la que gana en el mercado. Es fácil ver cómo las personas pueden confundirse con respecto a nuestro papel. Principalmente cuando cae una empresa que todos les echen las culpas a todos los que estuvieron involucrados y ahí es donde sale rascando Eric Ward. Al hablar en el escenario de un negocio o en un webcast de la agencia y elog elogiar a esa compañía o sus productos parece un endoso y en cierto modo lo es. Apoyamos a casi todas las empresas y prácticamente a todos los productos de nuestra gran profesión. Sustentamos a todos nuestros amigos en el campo, somos tus mayores fanáticos y eso se derrama en todo lo que decimos y hacemos. Por la plata baila el mono, en otras palabras. Pero no elegimos ganadores y perdedores, no nos favorecemos unos a otros y ciertamente no trabajamos como agentes para ninguna compañía o líder de campo detrás de escena. Espero que esta carta te ayude a aclarar nuestra posición y eliminar cualquier malentendido en el mercado. Esperamos poder servirles a todos ustedes durante muchos años por venir. Vía Business for Home. Entonces, muchachos, creo que queda clarísimo que este señor simplemente está como coach y él va a estar donde le den dinero. Eso es así de fácil. Y él se desvincula, aunque él diga que Omega Pro es una mejor, la mejor empresa, que Omega Pro es la mejor opción para todos. Lo que él está diciendo es porque le pagan y ese es su papel. Entonces, creo que de esta manera queda un poquito más claro por qué Eddie Ward está en Omega Pro y por qué está en Decentra y por qué está y estará en cualquier otro Ponzi que aparezca. Muchachos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Chao.